Nosotros lo estamos viviendo desde ya hace unos años y lo vivimos hasta hace muy poquito que pasó, hace unos añitos que pasó a Pisces. Entonces, todos los nacimientos, los más pequeños de la familia, los que hoy son adolescentes, preadolescentes, eh, son todos de la generación de Neptuno en Acuario. Neptuno en el signo de Acuario. Son racionales, son magnéticos y son sensibles. Eso como parte positiva. Como parte negativa son fantasiosos, son escapistas y se desconectan muy fácil de la realidad. Esas son las tres palabras claves para estos niños, adolescentes, preadolescentes del día de hoy. Y ahora sí, mañana finalizamos esta rueda del Zodíaco con Neptuno en Pisces. Todos los niños, bebés... Eh, están naciendo durante este tiempo son Neptuno en Pisces, son la generación de Neptuno en Pisces así que los espero mañana, claro que sí más que nunca, mañana Neptuno en su domicilio y además lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en este momento, así que hasta mañana eh, Nada, ¿nos vemos mañana? Claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.